¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz en el Centro Estatal de Operaciones. Seguramente han sentido últimamente las bajas temperaturas. Por ello, en es de manera activa, estamos coordinando la respuesta a este clima cambiante, trabajando con otras agencias locales y estatales. Le recordamos que se protejan del frío. Siempre tengan a la mano un kit de emergencia. Considere proteger la tubería de su hogar plantas del jardín, proteger a las personas de la tercera edad y no olvidarse de las mascotas. En tanto, se avecina la fecha límite para solicitar una subvención a través de Listos California. Estos fondos disponibles serán de gran ayuda para las comunidades más vulnerables y que viven en zonas de alto riesgo de un desastre natural. Si usted forma parte de un gobierno tribal, una organización no lucrativa o de un equipo de respuesta a emergencias que ayudan a los californianos más vulnerables, usted puede solicitar esos fondos. Y una vez que el mes de la herencia afroamericana está a punto de concluir, Caloies reconoce y se esfuerza para siempre considerar a todos trabajando diariamente para generar diversidad, equidad e igualdad sin importar la raza o pensamiento. Para recibir más información de Caloies visite nuestra página de internet news.caloies.ca.gov o síganos en nuestras redes sociales.